Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo Peñaranda y voy a hacer un ejercicio de generadores sincrónicos. En este ejercicio tenemos un generador con sus datos nominales, potencia, tensión, factor de potencia, frecuencia y número de polos. Piden hallar la velocidad de rotación, la tensión interna y el ángulo de torque en condiciones nominales, el valor de la reactancia sincrónica, y la resistencia de armadura en ohmios, y la máxima potencia que puede entregar el generador. Con la frecuencia y el número de polos calculamos la velocidad del generador. Reemplazando los valores tenemos un resultado de 300 revoluciones por minuto. En condiciones nominales la tensión y la corriente tienen un valor de 1 en por unidad. El ángulo resulta de calcular el coseno inverso del factor de potencia, teniendo un resultado de 25.8 grados. La corriente tiene ángulo negativo dado que el factor de potencia está en atraso. La tensión interna se calcula como la tensión en terminales masas caídas de tensión en la reactancia sincrónica y la resistencia de armadura. Haciendo los cálculos tenemos un resultado de 1.4823 con parte imaginaria de 0.7664. Esto en coordenadas cartesianas. Y en coordenadas polares tenemos un resultado de 1.6687 con ángulo de 27.34 grados. Tenemos que la tensión base de fase 6928.2 voltios. Entonces la tensión interna en voltios es el resultado de multiplicar la tensión base que acabamos de calcular por la tensión calculada en el paso anterior. Eso nos da un resultado de 11561 con ángulo de 27.34 grados. El ángulo de torque es el ángulo de la tensión interna, por lo tanto, el ángulo de torque tiene un resultado de 27.34 grados. Como nos piden el valor de la reactancia y la resistencia en ohmios, debemos calcular primero la tensión base. Tenemos un resultado de 0.72 ohmios. La impedancia en ohmios resulta de multiplicar el valor en por unidad por la impedancia base. Tenemos entonces una reactancia sincrónica de 0.6480 ohmios, y una resistencia de armadura de 0.072 ohmios. La potencia transferida es el resultado de aplicar esta fórmula. Les recomiendo que se aprendan esa fórmula es tres veces la tensión en el nodo receptor por la tensión en el nodo emisor por el ángulo entre los dos nodos sobre la reactancia sincrónica. Reemplazando los valores del ejercicio, tenemos que la potencia que está entregando el generador tiene un valor de 170.3 megavatios. La potencia máxima resulta de reemplazar el ángulo de torque por 90 grados. Como nos informan en el ejercicio que la excitación se mantiene constante, entonces la tensión interna no cambia. Reemplazando. Tenemos un resultado de 370.2 megavatios. La potencia suministrada es entonces el 46% de la potencia entregada en condiciones nominales. ¿Por qué no se entrega siempre ese mismo valor de potencia? Esto se debe a que la máquina tiene unos límites térmicos. Esta potencia se puede entregar de forma transitoria, por ejemplo cuando hay un evento de falla en el sistema. Estos eventos de falla se caracterizan por ser cortos, máximo tienen una duración de 500 milisegundos. Si el generador entrega esa potencia máxima por mucho tiempo los cables comenzarán a derretirse. Esta es la razón por la cual no se pueden entregar la potencia máxima siempre. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión.